Cansados por la escasez de agua potable, los residentes del sector Guzmán visitaron este martes la dirección regional de INAPA para solicitar el servicio del preciado líquido. Tenemos la tubería de dos que la puso la comunidad, donde el sector Figueroa están haciendo una zanja para alimentarse de la poca agua que nosotros tenemos, de un tubito de dos que nosotros, la comunidad, estamos, la pusimos debajo de nuestro, de nuestro esfuerzo. Y estamos en pie de lucha aquí donde el ingeniero Juan Carlos, y que le dio la autorización a ellos para que se conecten de la tujería de nosotros. Porque eso es imposible, ¿cómo este ingeniero piensa darle autorización? Al sector Figueroa, de que ellos se pueden conectar de esa tubería, aún así no poniendo la INAPA, poniendo la comunidad debajo de nuestro puesto Y estamos aquí para ver, hablar con Juan Carlos, a ver qué solución le va a buscar ese problema de nuestro sector. Que esa agua, esa tubería que tenemos nosotros no tiene fuerza. O sea, el agua no tiene fuerza para llegar a los dos sectores, sector Gumán y Gumancito. Es muy poca cosa lo, lo que llega. Entonces, para tratar de, de unirse a esa pequeña tubería, no nos va a llegar a ninguno, a ninguno nos va a llegar. Nosotros no quisiéramos que el líquido se niegue, porque el líquido, esa agua la da Dios. Y es decir que el agua es un líquido que se necesita. Pero creo que aquella comunidad de Figueroa y esos lados de aquel lado deben buscar otro, solución. otra solución. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.